IMT Lázaros, eh, estamos en el panel de administrador. Este es un proyecto que, que nació para, para brindar cierta seguridad a tanto a docentes como a familias. Eh, en el panel de administrador, bueno, yo os voy a enseñar unas cuantas acciones que podemos hacer y que son muy útiles dentro de clase. Tenemos aquí una serie de grupos eh, y aquí tenemos, eh, os he preparado Norte a Chrome. Aquí tengo mi dispositivo Chrome, Chromebook IMT y eh, meterlo se, se basa en un sistema de fichas de colores. Toda la seguridad va en base a fichas de colores. Eh, cuando estamos en verde, cada una de estas fichas representa cada uno de nuestros Chromebook que tenemos en nuestra, en nuestra clase. Eh, cuando este dispositivo eh, Chromebook está en verde, lo que se le aplica es una seguridad implícita. Significa una seguridad en la cual ya de igual esté en clase como esté en casa, vamos a asegurar que el niño no pueda acceder a determinado contenido inapropiado. Violencia, agresividad, digamos, eh, páginas de, de juegos... Eh, en este panel de superadministrador, porque tenéis que pensar que cuando un profesor entra a IMT Lazarus, lo que va a ver es cada una de sus clases, como veo aquí, como tengo aquí generado. Cuando un profesor eh, empieza a funcionar, cuando accede a IMT Lazarus, lo que va a poder ver es cada uno de los dispositivos Chromebook que están conectados. Y va a poder asegurar que los niños no puedan acceder, como os he dicho, a cualquier página no apropiada. Vamos a ir aquí a configuración y os voy a enseñar aquí en filtros eh, de navegación. Eh, podéis ver que, que cualquiera de las páginas, digamos que aquí hay una serie de. Ah, voy a comprobar un momentito, de categorías. Abrir link. Vale, aquí tenemos una serie de páginas de categorías donde, como os he dicho, páginas de apuestas, agresividad violencia, sexo, pues aseguramos que no, que no puedan acceder a ellas. Eh, podemos incorporar listas blancas, listas negras y todo esto es muy personalizable. Dentro de lo que es el panel de control, eh, tenemos diferentes colores. Color verde, rojo y naranja. ¿Qué significa esto? Verde, navegamos a cualquier página, navegamos a cualquier página, salvo en aquellas páginas que están protegidas por defecto, como os hemos indicado. Rojo significaría una restricción total, por ejemplo, mi Chromebook lo marco en rojo y le damos a aplicar de forma permanente o, por ejemplo, si queremos, durante los próximos 20 minutos. Le damos a aplicar y en los próximos 20 minutos, digamos, eh, no va a poder navegar a ninguna página. A ninguna página, salvo en aquellas páginas, digamos, que hayan sido, digamos, eh, eh, permitidas, ¿vale? Por ejemplo, en muchos centros lo que nos dicen es, quiero bloquear el dispositivo, aquí tengo un cronómetro. Eh, no quiero que naveguen a ninguna página, pero quiero que esté navegando, por ejemplo, entrando a Google, a Google well Drive, que puedan entrar, por ejemplo, a, a un kahoot. Perfecto, pues ponemos una lista blanca sobre este, sobre este bloqueo total. Y luego existe otro color, otro color que es el color naranja. El color naranja es aquel que le brinda al profesor el poder aplicar una seguridad personalizada. El colegio ha decidido aplicar una seguridad, pero a mí me interesa que determinada página que está bloqueada... Pues a mí me interesa que entren. ¿no? Entonces, simplemente el profesor lo único que tiene que hacer es ponérselo en naranja y él va a poder personalizar qué seguridad quiere en los dispositivos durante el transcurso de la clase. Esta seguridad que se aplica a nivel de color naranja, tenemos aquí un apartado donde el profesor podrá configurarse su propia, su propia digamos, eh, filtro personal. Eh, los grupos, cada una de las barras que veis aquí, son grupos, como llamamos dos grupos estáticos. Son páginas que realmente, eh, o sea, cada uno de esos grupos son grupos que representan una clase. Pero lo que podemos hacer es trabajar luego con grupos dinámicos. Bueno, aquí lo que os explicaba es que el profesor se puede aplicar sus propios filtros con sus propias listas blancas y, y eh, de blacklist o de whitelist. Volviendo al panel de control, lo que, una de las características que tiene IMT Lazarus es que además de poder bloquear internet y cortarlo o permitirlo, lo que se puede hacer es, vamos a entrar aquí un momentito a... Ah, esto es. Aparte, lo que podemos hacer en el Chromebook es, por ejemplo, bloquear la cámara. Nosotros eh, permitimos eh, la posibilidad de que en el Chromebook se decida cuándo se puede hacer el uso de la cámara de forma dinámica. Es una característica que está en G Suite para bloquear la cámara de forma permanente. Podemos permitirla o quitarla de forma permanente, pero cuando queremos ese dinamismo, esa rapidez de permito, quito la cámara... Este apartado que tenéis aquí de cámara os va a permitir el poder en un momento en la clase quitarle ese icono eh, que veis en, cuando hacéis una sesión de Meet. Y decidís, bueno, pues yo quiero que no puedan entrar, por ejemplo, a la cámara que ahora mismo están a la cámara que ahora mismo están viendo. ¿no? Desactivaríamos la cámara y además eh, no podrían ni siquiera pulsar el botón dentro de la sesión de Google Meet. Fijaros que aquí a la derecha tenemos un iconcito con una casita. ¿eh? Esta casita lo que nos indica además es, según esté o no esté, es si este dispositivo está conectado en nuestro colegio, en nuestra red del colegio, o está conectado desde fuera. Y una cosa muy importante en IMT Lazarus es que IM2 permite hacer acciones inmediatas, pero también guardar un histórico de todo lo que sucede en los Chromebooks. Vamos a ir aquí a este, a este dispositivo que tengo ahora mismo aquí, preparado. Os he preparado aquí un Chromebook. Bueno, el Chromebook vais a ver lo que, lo que se ve en el Chromebook, digamos. Pinchamos aquí en la parte de Internet... Vamos a ver, pulsaría aquí, vale, y nos iríamos aquí a, a este dispositivo, el que había puesto en rojo. Lo vamos a poner en verde y lo vamos a dejar ahora sí, que esté de forma permanente en verde, pues para que podamos navegar, pues no estaríamos prácticamente restringidos. Eh, una vez que lo hemos puesto en verde, vale, de forma permanente, vamos a ver aquí, lo que podemos ver es información de todo lo que sucede en nuestro Chromebook. Comentaros una cosa que os iba a decir antes, grupos estáticos... Fijaros, creo un grupo de Chromebook, que es primero de la ESO, segundo, tercero. Pero también me creo, puedo crear grupos dinámicos. Podemos comunicarnos tanto con Google Classroom como también con G Suite. Bueno, ahora es Google Workspace. Sí. Dentro de lo que es Classroom, podríamos agregar nuestra propia clase de Classroom y organizar nuestros dispositivos con los grupos que tenemos de Classroom de forma dinámica. Al final, esta configuración se la dispone el administrador a los profesores. Eh, con los grupos de cada clase, pero sabemos que cuanto vamos más para arriba, tenemos más desdobles. Entonces, queremos que el propio profesor se pueda organizar sus clases con, el, con ese conjunto de, de Chromebooks que en ese momento pues, necesita gestionar. Y dentro de lo que es un Chromebook, podemos eh, observar todo lo que, lo que sucede. Voy a pinchar aquí para que veáis. Aquí lo que tenemos es un apartado. Lo que podéis ver es todas las pantallas que ahora mismo se están navegando en el Chromebook. Una característica importante de IMT Lazarus es que cada pantalla, cada cambio de pestaña que se realice es almacenado. Con lo cual vemos todo lo que sucede durante toda esa hora o incluso durante todo el día en un Chromebook. Esto es único, ¿vale? En este proyecto. Además, IMT Lazarus te, te da la capacidad de poder ver incluso información de pantallas que asocian los Chromebooks de días anteriores, gracias a que eh, tiene la capacidad de integrarse con Google Drive. Se comunica con Google Drive y permite que las capturas se almacenen ahí para que siempre estén a disposición de los profesores. Y podemos ver informes, hacer acciones. Os voy a enseñar aquí, por ejemplo, en nuestra clase con este grupo de Chromebooks. Pincharíamos aquí en este botoncito y veríamos la navegación que se está produciendo en el Chromebook. Veríamos, podríamos consultar la información de meses durante un curso entero. ver las páginas permitidas, bloqueadas. Podríamos, eh, podríamos ver cada una de las búsquedas de Google que se han realizado en nuestro Chromebook, las cosas que se están buscando por parte, que están buscando nuestros alumnos. Podríamos ver, por ejemplo, los vídeos de YouTube. Aquí tengo aquí en el, en el filtro en YouTube. Vamos a, por ejemplo, poner YouTube. Veríamos cada uno de los vídeos de YouTube que están navegando. Podríamos aquí reproducirlo, ponerlo en grande, pequeño. Podemos directamente eh, decidir, nos va a mostrar la parte de informes qué páginas, ¿Se han podido acceder? ¿Qué páginas no? ¿Qué categorías? ¿Si ese vídeo de YouTube ha sido bloqueado? Sí Porque ya no es la característica de que bloqueo permito YouTube Sino podemos decidir qué tipo de vídeo queremos que se vean Que vídeos que tengan que ver, por ejemplo, con Fortnite no se pueda acceder O, por ejemplo, vídeos que tienen que ver con todos aquellos vídeos que no tengan que ver con educación Que estén bloqueados O solo permitir, por ejemplo, los canales, digamos, de YouTube de nuestros propios profesores Y toda esta información está separada un informe amplio, como veis aquí, pudiendo ver solamente la sección, lo que son vídeos de YouTube en concreto, o podemos, por ejemplo, como veis aquí, aquí veríamos los vídeos de, de YouTube que estarían cargados, y también podemos ver, por ejemplo, aquí las búsquedas, ¿no? Que si tenemos una búsqueda, pues podríamos ver aquí, pues la búsqueda que, que se ha buscado, ¿no? Circuitos eléctricos. Además, eh, de, de hacer este tipo de acciones, eh, como os he dicho, podemos lo que es bloquear la cámara pincharíamos en bloquear la cámara y podríamos decidir aquí con nuestros alumnos, fijaros, fichas de colores, ponemos en rojo, aquí no hay tres estados, verde, rojo, naranja, tenemos verde y rojo, permitimos la cámara, bloqueamos la cámara. Queremos, por ejemplo, eh, bloquear YouTube, queremos permitir YouTube. Permitimos YouTube, lo ponemos en verde, pero con una seguridad implícita. Ciertos vídeos, ciertos canales, cierta información de YouTube, nunca se va a poder entrar, queremos bloquear YouTube. Queremos que algunos niños sí que puedan entrar a YouTube con esa seguridad, pero que algunos nunca puedan entrar a YouTube o bloquearles durante media hora si, si lo necesitamos. O incluso si yo decido que ciertos vídeos o cierto canal solo se pueda ver en un ejercicio con ellos, siempre tengo también la opción naranja. Y es que dentro de las características, dentro de la seguridad de YouTube, podemos hacer muchas cosas. Aquí, tanto a nivel de administrador, como se dispone al inicio, como luego, digamos, a nivel del de propio profesor, que siempre lo puede hacer en su apartado a nivel personalizado. Comentaros que con la cuenta de usuario, cuando se entra, solo vais a ver el apartado de supervisor. Un supervisor para nosotros es ese docente o esa familia que accede. En el caso, digamos, del administrador, en la seguridad que dispone, nos vamos aquí a la parte de filtros y nos vamos directamente a YouTube. En YouTube podemos definir los filtros que queramos y asociar esta configuración con nuestros dispositivos Chromebook. Cuando vayamos a esta configuración que tenemos, podemos luego directamente ver cada una de las, digamos, configuraciones que se pueden gestionar. Vamos a entrar ahora mismo aquí y vais a ver, por ejemplo, qué podemos hacer en YouTube. Bueno, pues podemos decidir que todos los canales estén bloqueados, todos los, todos los diferentes tipos de categorías de vídeos o bloquear unos determinados para que no se pueda entrar. Esto es una interacción completa con YouTube, ¿vale? Cada vídeo que se procesa es analizado en tiempo real si ese vídeo es permitido o no. Sobre este bloqueo de categorías, podemos aplicar listas blancas y listas negras. Por ejemplo, bloquear la palabra Fortnite o juegos o fútbol o cualquier compuesto de cualquier palabra o frase. Y, además, bloquear canales o permitir solo ciertos canales, según la política nuestra que establezcamos, que sea más, más permisiva o restrictiva. Además, unas características que hacemos sobre eh, YouTube es transformar todo el contenido, todo lo que se visualiza en YouTube. Bloquear, eh, ocultar aquellos vídeos que salen en la página de inicio bloquear, quitar, hacer desaparecer realmente las recomendaciones o los comentarios o cualquier, eh, o, o cualquier chat que en ese momento no necesitemos que se pueda utilizar. O sea, en, en, en resumen, hacer desaparecer todos aquellos elementos en youtube que realmente no nos sean necesarios mientras los niños estén accediendo pues a, ese, a esas pantallas. Volviendo al panel de control, os quiero comentar que bueno, previamente eh, eh, en IMT Lazarus, lo que tenemos que hacer es, en nuestros Chromebooks, es como hacer que se comunique eh, IMT Lazarus con G Suite. Eh, nosotros podemos hacer que los dispositivos, estos dispositivos, se importen, por ejemplo, a través de un CSV. O aquí en la parte de configuración, integrarlo con G Suite para que se vuelque toda la información de nuestros Chromebooks. Existe una integración además con los RPs. RPs como, por ejemplo, Educamos o Alexia. Si toda esa información la tenemos, además de portarla desde G Suite, los grupos, las relaciones, toda esa información también nos podemos comunicar con esas plataformas para estructurar cómo queremos que la información se disponga luego en nuestro colegio. Comentaros que en la sección de IMT Chrome que tengo aquí, podemos hacer todo tipo de acciones sobre nuestro Chromebook, con, sobre nuestros Chromebook. Podemos directamente, por ejemplo, bloquear una pantalla, bloquear la pantalla completamente del Chromebook. Decidir, mira, vamos a ir aquí. Y aquí lo que haríamos es, marcaríamos el dispositivo y le diríamos, queremos, por ejemplo, bloquear el Chromebook. Al bloquearlo, no es que se bloquee la navegación. Se bloquea, sale un fondo de pantalla que no va a permitir que el dispositivo pueda ir a ningún sitio, ni al navegador, ni a ninguna área que esté dentro del escritorio. Podemos mandarle un mensaje, que esto va a través del propio sistema de notificaciones nativo que tiene Chrome OS, abrir una página web o cerrar pestañas. Y pensad que este icono que os muestro aquí a la derecha, es accesible desde cualquiera de las áreas. Si fuéramos aquí, podríamos ver además cada una de las pestañas, como os estoy enseñando aquí, que están eh, apareciendo en el navegador del usuario. Podríamos cerrar cualquier pestaña de nuestro Chromebook o cerrarle todas las pestañas. O también desde aquí podríamos mandarle un mensaje o abrir una página web y demás. Bueno, entonces, eh, bloquear y permitir Internet, controlar la cámara, hacer acciones contra nuestro Chromebook. Guardar un historial de todas las capturas y de toda la navegación que se hace, tanto de búsquedas como de vídeos. Y MTL Azure es un proyecto que ha evolucionado mucho y sobre todo ha pensado mucho en esa integración. Es un proyecto muy transversal y sobre todo que se comunique con elementos y con herramientas que están en el entorno. El sistema se ha diseñado para que se pueda comunicar, por ejemplo, con Telegram. Cualquier página que, por ejemplo, estarías navegando, el sistema permite que esa navegación o esa captura de pantalla que ahora mismo se está ahora mismo haci haciendo uso por parte de un alumno, a través de una interacción con web Telegram, podríamos ver en directo en nuestro chat de Telegram cada uno de los movimientos que se están haciendo, por ejemplo, en clase. Y quiero comentaros que además, todo el tráfico y todas las conexiones, todo el, el tráfico, toda la, la navegación que se conecta, que digamos que, que se conectan los alumnos, solo puede ser visto por el personal del centro. Cuando el dispositivo sale del colegio, el sistema está regulado por una serie de calendarios y de horarios. Identificando por IP pública. Si sale del, del colegio, la IP pública estará en el colegio, estará en casa. Pero podemos crear aquí calendarios. La de todos los clientes siempre aplican un calendario donde se decide qué días son los días lectivos o qué días son los días, digamos, que son de, de, pues, que son de fiesta, ¿no? Que, no, que no hay colegio. Y aquí simplemente tenemos que marcar que nuestros dispositivos pertenecen a este calendario. Una vez que aplicamos el calendario y marcamos un horario, toda la información que se mueva se basa en ello. Digamos, este es nuestro horario, tenemos primer bachiller, tenemos la ESO, podemos definir cuántas configuraciones que queramos, cuando el dispositivo está dentro del colegio, el administrador y los profesores podrán ver la información de las pantallas, navegación, de todo lo que está sucediendo. Pero cuando el dispositivo, por ejemplo, salga a las 4 de la tarde, esta navegación solo puede ser visto por la familia. El proyecto, es lo que sobre todo defiende el respeto al derecho de información de la familia. Ni siquiera el administrador es capaz y no se le permite ver la información de las pantallas y de ciertas navegaciones que se producen fuera del horario del colegio. Porque esa información es una información privada y eso está regulado por la por, ley por el tema de, del, del RGPD. Eh, horarios, calendarios, pero también tareas. Tareas globales, tareas personales, el decidir cómo quiero que esté mi colegio al entrar. Queremos que los dispositivos estén bloqueados por defecto, que en un determinado momento pasen a un estado donde quiero que estén en verde eh, y en ese momento tiene una exploración más amplia. Queremos que tenga la cámara bloqueada, queremos que, por ejemplo, pues no sé, pues que, que surjan cosas al entrar al colegio y que sucedan otras cosas al salir del colegio, que todo esté dispuesto como la familia ha establecido. Dentro de todo lo que es la plataforma eh, es gestionada, como os he dicho, por familias y docentes. Cada docente tiene unos derechos de qué puede o qué no puede hacer. Y todo está regulado directamente por, por la dirección del centro. Eh, cada familia, eh, digamos, eh, eh, pertenece a un rol, cada docente. Y en ese rol se va a identificar, se va a indicar qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer. Eh, el sistema... Eh, permite, digamos, ver toda la actividad de los Chromebooks en tiempo real. Eh, bueno, vamos a ir aquí a la parte de roles, vamos aquí a editar. Eh, comentaros, además, que están todos los idiomas, tanto en español, en catalán, en euskera, en inglés, francés, están todos los idiomas en este panel. Bueno, como os he enseñado aquí ahora mismo, tenemos aquí los roles, ¿no? Pues quiero que, por ejemplo, el profesor pues, pueda ver informes, pero, por ejemplo, no quiero que controle la cámara, Quiero, por ejemplo, que pueda haber pantallas. Bueno, todas estas opciones están desde aquí reguladas. Podemos ver el estado de nuestros dispositivos, ver los accesos del personal, tanto de docentes como de familias. Y, y, y, y bueno, eh, vamos a ir aquí un momentito, listar dispositivos para que nos cargue. Aquí veríamos, ¿no? Podríamos aquí poner dispositivos Chromebook. Vale, Chromebook. Y tendríamos aquí, eh, pues bueno, todos los dispositivos con la conectividad, con qué versión tienen de la gente y demás. Para desplegar la herramienta es muy sencillo. Acceder directamente a G Suite, o sea, entrar a G Suite y coger la extensión que ahora mismo eh, se llama IMT Lazarus V9 y simplemente forzar a instalarla. En ese momento, el propio navegador lo que va a recibir es la extensión y automáticamente todas las comunicaciones van a ser controladas desde IMT Lazarus, ¿eh? según el administrador necesite. Aquí veis los cambios. Es un proyecto que está ahora mismo pues, creciendo muchísimo. Eh, todas las diferentes integraciones que se están haciendo. Existe una aplicación, y IMETELOS for Family, que va a permitir informar a los padres siempre de todo lo que está sucediendo y de ciertas incidencias y accesos que se están haciendo. Y, y aquí en el panel de control comentaros que, vamos a ir aquí un momentito, configuración, filtros, Ah, eh, vale, simulador Bueno, esto es ya Simulador, configuración, tareas Comunicación e integración No quiero dejarme aquí nada Estamos con eh, G Suite Aquí es donde os he comentado Que se puede hacer la, la integración con G Suite eh, Bueno eh, Eso es todo <ríe> Ya he la presentación Son las 13.52 Muchas gracias Daniel Muy, Muy bien, bien. Eh, no. Vaya despliegue de medios. ¿Cómo no, no. Te pone, esto de ponerte dentro de la pantalla me ha dejado loco. Disculpad, el problema técnico. <risa> no, <risa> al contrario. Al contrario, me ha gustado mucho. Eh, vale. Pues muchísimas gracias. Ya, ya lo decía yo al principio, pero es que cada vez yo creo que vamos a estar más presentes con IMT en, en los centros porque cada vez eh, hay más cosas en Internet y hay que ayudarles a, a navegar mejor. Y yo creo que, que es una herramienta esencial esencial para las implantaciones de Chrome. Agradezco agrade la invitación, Jaume. A vosotros. Te agradezco muchísimo y nos vemos pronto. A todo el mundo que le haya interesado, tenéis el botón de registrar interés, ya sabéis. Y si no, contáis con Icono y con IMT Lazarus. Oye, Dani, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Venga, hasta luego.